Bienvenidos a este especial de un año. Antes de empezar os quería decir que este vídeo está patrocinado por Movimi, una aplicación solo para Apple para, que, que sirve para hacer animaciones. Puedes crear los personajes, elegir escenas y contiene eh, compras adentro de la app. Este, este vídeo lleva rap y lleva animación. Gracias por entrar a este vídeo. No olvides suscribirte y dejar like, que no lo digo en este vídeo. Que comencemos con la... Con, uh, con la... Con desayuno. Ah, hola señoritas y señoritas. Estamos aquí en un especial. Y me estoy desayunando, obviamente. Como veis. Y no sé, estoy viviendo aventuras en dimensiones. Mirad. Wow, oh my god. Adiós. Nos bueno, había se me había cortado y había dicho nos vemos en casa. Y mira... Está, ya estamos llegando Vamos a cruzar ahora la calle y nada más Y nada más A ver cuando no pase ningún coche Bueno, y ahora voy a pasar pues En casa, madre mía Un año en YouTube Bueno, un poquito más, pero bueno eh, Un año en YouTube, no me lo creo Tele, eh, tablets, móviles y mucho más TV Un año, 12 meses ¿Cuántas semanas? Bueno, 52 semanas y ¿cuántos días? De verdad, muchas gracias y esta animación no va a tener mucho más. Adiós, adiós, adiós. Allí en el canal, cum lais feliz, no solas carecer dos meses sembrado. Lo vi en avies y lle dado un año y un mes también. También, también, también, también, En el canal, cum lais feliz, no solas carecer dos meses sembrado. Lo vi navíes, Llegado un año y un mes, en el me culminar es feliz. No solo es dos meses, sembrado viñales. Llegado un año y un mes, también, también, también, también, un año y un mes, el feliz. No solo dos meses, y un año y un mes, un mes, un mes.